Hola eh, gente de video, si esto es un nuevo vídeo, traigo un vídeo de la serie de Extraplano Extremo eh, Hoy eh, traigo un vídeo en el que probablemente algunos notaréis algunas diferencias Y es que mmm, creo que hay una reducción de ruido, a lo mejor se escucha un poco por la ventana No sé si... Ah, yo creo que pues, está, bien, está bien así, más que nada para que no me muera de calor bueno, pues eso, eh, para... Habréis notado que eso, que hay una reducción de ruido. Y es que eh, he limpiado el ventilador del ordenador, que ya iba siendo hora. Y ahora estoy con... En plan, el micrófono lo he ajustado un poco. He estado tocando cositas de la grabadora, que ya era hora. Y se supone que debería de escucharse mucho mejor todo. Vamos a ver. Eh, me voy a meter en, en el juego, en el mapa. A ver si pasan motos y eso, pues ya, ya, ya no puedo hacer nada. Eh, si no, voy a esperar a que sea. Uh. ¿Cómo, ¿Cómo han entrado ahí Slimes? ¿Alguien me lo explica? ¿Cómo han entrado ahí Slimes? Vale. De todas formas, creo que voy a hacer una cosa, antes que nada, y es esto, lo voy a poner tal que, ahí, y ahí, vale. así más o menos, que la ventana esté abierta, pero que no entre demasiado ruido. verdaderamente sí, lo importante es que entre aire vale eh... han salido otros golems allí madre tengo ahí golems con los que me podría pegar con los golems estoy para pegarme con golem no no estoy para pegarme con golem a malo de la lava Buah, si tuviera algo con lo que ya sé ya sé me voy a cargar a los futuros golems ¿Sabéis lo que necesito? Necesito un aldeano con infinidad Necesito un aldeano con infinidad eh, Porque el arco va a ser uno de los objetos Que nos salve más la vida En este... En este mundo Vale Tú eres el de perforación Tú no tienes nada Tú eres mi colega Vale a ti Te tengo que subir de nivel Voy a comprarte farolillo porque Necesito farolillo porque voy a seguir iluminando Este ya es maestro Tiene fortuna, filo y toque de seda Este hombre es mmm, Dios este hombre es Magnífico Dios Este también tengo que subir de nivel Que este tiene Filo 5 es verdad, es el de filo 5. Eh, está subiendo el nivel. Perforación 4. Perforación 4 creo que no, no me sirve nada máquina, pero. Es bueno saber lo que lo tiene. Este nada y este. Vale. Este que es predicción de rato, Vale. Te voy a comprar más farolillo. Para que subas de nivel, tengo que subirlos a todos de nivel, al máximo. Y sí, también te voy a comprar farolillo. Se este acaba de subir. A ver. Predicción de los artrópodos 3. ¿Esto okay. qué? Vale, este ya está en su terminación y este casi que igual. Este lo que necesita es que le compre librerías, pero con librerías no me va a dar. Eh, ¿Qué te compro? Filo. Filo da un poco. Y perforación. Es que es para el tridente. ¿Cómo podemos hacernos un tridente? Habíamos dicho que el tridente para hacerlo necesito fragmentos de primarina. Los fragmentos de primarina los sueltan los guardianes. Y para hacer un guardián necesito fragmentos de primarina o cristal de primarina. ¿Cómo conseguimos cristal de primarina? El cristal de prismarina Solamente se consigue Vamos a comprobarlo Vamos a comprobarlo eh... Cristal de eh, Prismarina Minecraft A ver Eh, atención, se puede obtener derrotar un guardián o un guardián anciano y también romper linternas de mar. Eh... ¿Dónde consigo yo linternas de mar? Porque las linternas de mar no creo que te las vendan, ¿verdad? No me suena a mí que te puedan vender linternas de mar y no sé si si lo que es el errante te las trae las linternas de mar este lo vamos a comprar más farolillo que verdaderamente ahora mismo lo necesito si acaso son farolillo y ya está reloj le puedo comprar un dos tres cuatro reloj <coughs> vale este ya está al máximo ya este es lo que me da es etiqueta aquí pero lo tengo al máximo y este este me da brújulas dos, tres las brújulas las voy a necesitar porque las brújulas son necesarias para para el cartógrafo que es al que vamos a ir a ver ahora más libros vale, ahora vamos a hacer una cosa y está el que es vale uy mierda eh... vale me voy a poner a subir para acá y vamos a ahora a hacer un para abajo de toda la vida de Dios Abajo de toda la vida de Dios. Eh. de máquina más grande que hay en este mundo eh, tengo que quitar muchísimos bloques con sin hacha bueno he tenido en parte un poco de suerte no tanta pero algo es algo y me puedo hacer una hacha de madera pero fíjate tú a 3 por hora bueno por lo menos vemos ahí cómo se meten los golems contra los slime se que de esos slime esos slime eh, se pueden cargar a esos golems que luego esos golem me dan eh, hierro para yo eh, chitarme con mi futuro yunque que lo voy a necesitar, la verdad pronto meterla ahí, meterla ahí oh, se ha muerto, un golem ha muerto un golem ha muerto. Un más muerto, tengo que bajar rápido tengo que bajar rápido y ese otro también casi que va a morir, eh venga, no, me tengo que dar prisa Rápido, rompe rápido. ¿Cuánto me queda? Me queda un poco, eh. Me queda un poco. Uh, ese golem, ese lame le ha pegado a el golem, eh. Venga. Ha muerto el otro golem también. Vale, ahora, ahora subo aquí. Vea por el hierro antes de que me desaparezca. A ver Hierro Ahí está el hierro y allí está el otro hierro Eh, amigo, Cuatro Qué slime grandes Ocho Perfecto, gracias Esto es una máquina Ahora vamos a hacer una cosa Les voy a traerme aquí algunos slime, chicos Seguirme, máquina, seguirme lo voy a traer lo suficiente como para que diga el golem este eh, Yo... Mira, este, este, este, este, este no te gusta, ¿eh? Espérate, espérate Te voy a sacar, vale. No te preocupes que te voy a sacar Tío si Yo no quiero que estés aquí Tú no, tú no te vayas Tú te vas a salir y sal de donde ha salido. Venga, corre, sal. Bueno, te estoy dando la, la oportunidad de que salgas. Sal. Vení, mini-line, ven, ven, ven, ven aquí. Atráelo, atráelo. Que es un puto pesado. Ven, puto mini-line, ven. Corre, corre, venle, venle, venle, venle. Se. y estamos. ¿Dónde está mi paya? Aquí. El otro aldeano se mete aquí dentro y no sé dónde se ha, dónde se ha ido después. Me bueno, da Creo que se ha ido a una cama. Creo que se ha ido a una cama. Vale. <tose> Vamos a dormir. Vamos a dormir. Eh, tengo 15 15 de hierro eh, Me tengo que hacer una granja de hierro Más que Más que ponerme a ahorrar El hierro, el otro El aldeano ese ah, Vale, ahí se está encargando se el otro golem este golem de aquí dentro ya Es que se queda ahí la verdad. Aunque estaría bien poder cargarse. Eh, ¿Qué otra cosa necesito? Necesito... Eh, eh, eh. Me equivoqué. Eh, necesito lámparas, eh, lámpara, no campanas. Aquí nadie me da campanas. No dais campanas, eh. Es raro, ¿eh? Porque suelen dar campanas. Bueno ya, ya pondré aquí una campana en todo el medio Voy a poner una campana a cada uno y ya está eh, Necesito Esta torre me la tengo que Voy Me coge piedra Tres Vale Y vamos a coger así Buah, que feliz soy ahora mismo con con nuestros aldeanos Hay más cosas que hacer eh, Poco vamos a irnos a investigar Por ahí Pero... Por ahora... Por ahora nos quedamos como, no, como estamos De nada ¿Tú quién eres? Tú eres el de Poder 5 Venga, vamos a ser un poco amigos Vamos a ser un poco amigos Tú... Tú nada Ya tengo, ya tengo catado a quienes son los, los dos que me tradean Aunque hasta dentro de un ratito no me va a volver a tradear Pero bueno ¿El golem? allí está La tela de lejos, tío No sé si se lo van a cargar Y voy hasta yo aquí A ver Uf, creo que a la araña se le ha cargado El... El golem La cogió por banda y se lo ha reventado. Mala suerte, tío. Vale. Muy bien. Eh... Necesito ahora... Ah, mis amigos de los libros Aquí Esta máquina. Ya entré en a tener Como podéis ver Un stack ah, Ya he superado el stack de Ya he superado el stack de Uff, es que aquí Es que esto me da mucho miedo, tío Esto me da mucho miedo Y creo que debería de empezar a poner el, el cristal alrededor para la. Para que no entre aquí nadie. Pero bueno, antes que nada vamos a subir con el cartógrafo. Nuestro colega, el cartógrafo. Vale. Esto así. Venga, súbeme de nivel. Vale, por paneles de cristal me da esmeralda. Vale. Este cartógrafo si lo transformara. Estaría bien, pero... No quiero un cartógrafo ahora mismo transformado aquí. ¿Por qué estaría bien? Porque, pues, por cristal, compro cristal tan fácil como venirme aquí compro cristal todo el que pueda y ahora hago lo siguiente voy a guardar aquí cosas guardar cositas por aquí segundo el libro y ahora lo que haría yo es aquí Hago muchos paneles, y con muchos paneles, pues... Mira, este quiere salir. ¿Quieres salir, máquina? Te doy la oportunidad de salir, eh. eh a ver, a ver, a ver. Aquí le he dado... Y yo, ¿so ¿sois todos mascotillas? Vente para adentro, cojones. Tú puedes irte para allá, eh. Que te doy la oportunidad. Vete para allá, cojones. Que te salga. Estoy intentando echar al golem, pero no, no me deja. Lo empujo para acá, lo empujo para acá. Le, le meto un puño eh que si le meto un puño me mete a mí otro y la cosa se complica mira mira si me los traigo a todos el Golem se vendría conmigo no no Golem mira aquí Golem están viniendo para acá Además se están acercando a los aldeanos. Corre, corre, verle. Dios, que aquí hay un noto gordo, y ¿eh? yo. Protégeme. Y yo me cago en la puta. El golem este está amamonado. Y ahora se tirará por los chicos de aquí, verá Capaz. ¿eh? A ah, por los que no hacen nada, se tira el golem. verá tú. Tírate, vaya. ¿Qué pasa? ¿No, puede, no puedes avanzar? ¿Qué necesitas? Un camino. Venga, tu momento, tu momento. Tu momento, vete, vete, vete. Vete, sé un héroe. Le voy a meter un puño. Tengo agua. Es el momento, es el momento Ahora muertos. yo también he puesto el mejor bloque Para Para el puto gol. Vale Tengo la solución Al problema Corre Tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Esto es flipante, tío. Y aquí se ha quedado. Tan pancho el tío. Hostia. Será que los valen también eran tan tontos, tío. máquina no, mira. La cosa es que tú te quedas ahí. Y yo te, yo te tiro agua ahora. Salta allí, salta allí. La cosa es que tú aquí no pintas nada. ¡Hostia! ¡Qué.. ¡Hostia, que lo he conseguido! Me ha tomado por culo ya. De aquí. Cojones con el golemillo pesado me ha salido otro pero vamos Da igual y esta araña ¿Qué hace esto aquí ¿Qué ya lo pasa bien o qué? Venga, no, no. ah, vete allí a divertirte Que te un un poco de hostias Yo el próximo golem me lo cargo yo, eh Me da igual Me, da igual. me meto a full con... Con él le voy a meter una... Unas cuantas tortas y ya está. Vale. Ahora con nuestro cristal... Uh, vaya oso. Me acabo de meter. Necesito la caída de pluma ¿eh? Necesito caída de pluma porque... Aquí en... En mi zonita de... De vida, la caída de pluma va a ser importante. Más ha subido. A ver, ¿en serio? ¿Por brújula me das una esmeralda? puedo hacer un trade infinito y tendría experiencia <ríe> a full, pero. ¿Qué tontería? ¿Por una, por una brújula? Vale, pues ven aquí. Tú mismo. Dame de esto. Y ahora me voy para allá. Y le doy. Y le doy brújula. Ok. Esto vamos a dejarlo por ahora, sí. Eh, para que estudiéis Coged ahí los libros como podáis. Vamos a subir. Y vamos a ver tu máquina ¿Quieres de esto? Toma esto Venga, a ver si me... Ajá Ajá, eh Me da estandartes Nada más Vale, vale. Es decir, no me da, no me da ningún... No me da ningún tipo de... Vale. No me da nada de... De mapas de estos de... para buscar porque no existen. No existen estructuras Vale Y por eso cambia el tradeo No lo había tenido en mente Yo que eso podía ocurrir Esto estaba bastante bien Vale Ahora Necesito Necesito Más oro Necesito más oro y necesito hierro. Porque me voy a hacer una espada de botín alto. Y para ello necesito... Bastante... Bastante hierro. Creo. A ver, vamos a buscar lo de la granja. Eh, he estado mirando cómo hacer la granja de hierro. Y eh, me he dado cuenta que... Necesito bastante... Bastante hierro. Necesito hacerme un... Necesito hacerme un yunque. Y para hacerme un yunque es necesario bastante hierro. Entonces, vamos a irnos con nuestro cubo de lava. Que lo he dejado aquí. Vamos a irnos con nuestro cubo de lava a matar eh, golems. Eh, Cómo los vamos a matar? Pues simplemente voy a coger mi... mis cuatro carteles, aquí están, estaba buscando y necesito bloques. Plan. Creo que voy a hacer una cosa que es bastante inteligente, porque eh, si no me equivoco, no sé si es cuatro, no es todo, ¿no? Vale, tengo mucho slime recogido de los.. De la cantidad de... de slime que se cargan los golems y la cantidad de slimes que se me aparecen. Pues voy a hacer muchos bloques. Y con estos bloques son con los que vamos a ir a, a... a encerrar a los bichos. A los. A los golen. ¿Por porque vamos a usar estos bloques porque poner un bloque de slime y quitarlo es bastante fácil mucho más fácil que, que hacerlo con... con otra cosa Va. vámonos antes de que nos disparen los arqueros eso pero no, quédate aquí porque antes que nada voy a hacer lo siguiente y es que voy a coger zanahorias la suficiente como para como para que para que no me en plan que tengo un stack y no me, y no me quede sin sin comidita vale, vamos a poner por aquí los carteles <coughs> y vamos a la búsqueda de golems vale Vamos a ir en una dirección, nada más Y esa dirección creo que va a ser esta <coughs> Vamos a hacer lo que es Vamos a subir No, vamos a bajar Z Vamos a ir bajando Z a full Y vamos a ir saqueando saqueando todo lo que podamos Vamos a ir saqueando todo lo que podamos. Este capítulo no sé cuánto durará, haré cortes, porque si no va a quedar bastante, bastante. Mm, largo. Y a lo mejor está pesado. Pero.. Pero bueno, haremos, haremos cortecitos. Haremos cortecitos. Vale, esto lo voy, lo voy a necesitar, compostador. ¿Por qué lo voy a necesitar? Porque para la granja es necesario A lo mejor hago una granja doble <coughs> Por ahora voy a hacer de uno nada más Pero puede que en un futuro la haga doble Entonces me voy a llevar varios eh... Vamos a seguir para adelante Yo voy a ir yendo a todas las aldeas que vea Voy a ir a esa y después voy a esa Pero Nuestro objetivo es golems Golems. Vemos un golem Vamos a matarlo eh, Aquí hay un pozo Hay ah, Y poca cosa ¿eh? Oye, otra villa Mira, golem Vale. Entonces vamos a hacer así. Y ahora hacemos lo siguiente. Eh... Este se va a venir aquí a pegar con este. Eh... Con todo. Vale. A ver. Y lo tenemos encerrado. <ríe> vale, ¿cuál es lo siguiente? Lo siguiente es poner esto aquí, vale, y uno aquí, uno aquí, uno aquí y otro vale Aquí Ponemos esto No puede salir Ponemos esto aquí Y quemamos Hasta que muera, hasta que muera Muy bien Ahí tenemos nuestro hierro Vamos a esperar a que esto se... Se quite. Y le recogemos nuestro premio. Tenemos 5. pasa, tío? Está picado porque estoy usando el line para... Para esto, tío. Venga. Eh, vale, primer gol. En... Fuera. Aquí hay... Venga, me las voy a llevar Vale, estamos bajando Hemos dicho Esto Entonces Esto sigue bajando eh, Vamos a ir a esa, a esa y después más para allá Porque también nos estamos alejando de esto eh, mi caballo Necesito mi caballo Mi fiel amigo Por Cierto, esto me lo Me lo debería llevar para casa Es que creo que tenía en casa alguna, pero bueno Da igual Venga Vamos para allá Vámonos en esta dirección. Y después nos vamos a, a. Aquella de allí. Después más para allá. Que había otra. Hay que seguir. Hay que de isla en isla, obviamente. De isla en isla no. De aldea en aldea. No son islas, son aldeas. De aldea en aldea. A ver. Otro golem que estamos viendo por aquí, hombre también si encontramos herrerías, ese es el otro objetivo, encontrar herrerías y encontrar diamantes en las herrerías, es algo muy necesario para nosotros, vale? Vale. Vale, ahí tenemos nuestro premio Antes que nada Vamos a coger Nuestra lava ¿Ves? ¿Eh? Tío Ay, este juego qué mal hecho está Ah, que no lo he cogido Que gracias Esto es la gente yo ¿eh? me queréis puto dejar Venga, no, dame, dame más, dame más No, falta de lava, agua Vale, ya tengo mi lava y ahora se viene como palma el slime gracias a ver, venga ahí a palmar los slime también quiere? vale no sé, por mí no hay problema eh, Mi caballo está ahí Vale, ¿Cuánto, ¿cuánto de esto tenemos ya? ¿Cuánto hierro tenemos? Tenemos 10 10 de hierro Vale eh, De noche ya, eh Dormí que sea demasiado tarde Vale Vámonos Bien, estamos Esto baja Aquí, para allá Vamos a esa Y después vamos A aquella Pero esta no la hemos saltado Así que vamos a ir ver. a verla un poquito. Y a ver si nos cargamos a su golem. Vale. Esta... Una casa doble que ya ha estado antes. casa. Hm. Pan. Necesito pan. ¿Qué es esto? Mm. Cardero. Sí, sé que se hace con hierro. Ojalá poder craftearlo. O sea, quitarle el hierro y... Y quedarme con... con lo que tenía dentro, pero... Pero no se puede. Y el caldero no, no sirve para otra cosa, ¿no? El caldero sirve, creo que, para coger agua y poco más, no sé. No le veo mucha utilidad al caldero. De todas formas, ya, ya veremos qué hacemos con el calderito. Vale. Llegamos aquí. ¿Golem? Sí. realidad no, pero golem sí. Ahí, ahí, quieto, quieto. Qué tío. ¡Joder! Complicado te has puesto, chiquillo. Elige un cuadrado. Ese. Ah, pues ya está. Un golem indeciso. ¡Uh! qué te sale, eh. Vale, a ver A ver Este aquí Este aquí Y este aquí Por aquí Y a palmarla, amigos Vale, de aquí a poco Voy a tener para hacerme el yunque, ¿eh? De aquí a poco tengo para hacerme el yunque eh... Tengo que seguir bajando Ya veo allí otra Veo allí otra Una villa bonita. Una villa graciosa. Vale. Eh... Necesito, además, también hierro porque tengo que hacer unos cuantos embudos de estos para la granja de hierro. Mira, otro golem. Qué guay, tío. Qué guay. ¿Te imaginas que hay alguna que hay dos? No, no creo. No se ha dado el caso. Por lo menos por ahora. A ver. Máquina. ¿Dónde está yendo? Tú quédate aquí. A ver. A ver. Esto aquí, esto aquí. Este aquí y este aquí. Vale. Pues muy bien. Seguimos matando golem este uh, me puedo coger de aquí magnífico vídeo un slime grande a tocarme los cojones caballo vete aquí que lo que va a ocurrir ahora vale mejor mejor me voy a quedar aquí me voy a quedar quietecito voy a marear un poco al slime no está esto, ese que se tranquilice solo eso pues también el line, ¿no? Vale, voy a juntar la de hecho. esto tiene que seguir bajando